Buenas amigos y amigas de Grande Premio, hoy os traemos un nuevo vídeo en el que trataremos las carreras de sprint, un formato experimental que la Fórmula 1 experimentó en 2021 y que está preparando de cara a 2022 con mucha polémica entre los equipos y es que está habiendo una pelea por el techo presupuestario que aplicar a, estas, a estos eventos extras del calendario de la Fórmula 1. Pues como hemos comentado en la presentación, hoy vamos a hablar sobre las carreras de sprint, también llamadas carreras clasificatorias. Se trata de un formato de clasificación que la Fórmula 1 implementó en 2021 de forma experimental. Se hicieron tres carreras eh, a lo largo del calendario y realmente los resultados fueron satisfactorios. Sí que han surgido muchas dudas, eh, se ha preguntado mucho si realmente vale la pena invertir en, en este tipo de formato, cuando las clasificaciones de toda la vida eh, vienen ya dando unos, unos resultados bastante, bastante satisfactorios y bastante entretenidos pero realmente eh, el grupo Liberty Media, que es quien manda en la Fórmula 1, está viendo que, que este, este formato puede ayudar a, a sumar más aficionados a la Fórmula 1, aumentar un público joven que siempre ha sido el, el objetivo a lo largo de los últimos años y realmente están pensando seriamente en implementar estas, este formato de cara a 2022 y a partir de las próximas temporadas en, en un mayor número de, de carreras. Para poner un poco en contexto y explicar también de qué trata esta, esta carrera sprint para quien no lo sepa, a día de hoy pues, se trata de un formato alternativo a esa clasificación de Q1, Q2 y Q3, pero que realmente también eh, durante el fin de semana tenemos esa, esa clasificación. Para hacer un poco la idea y no perdernos en este sentido, el viernes, de, de normalmente libres en la Fórmula 1, se hace una clasificación de cara a preparar la parrilla de salida de la, clase, de la carrera sprint y el sábado, en lugar de esa clasificación que normalmente estamos acostumbrados a ver, tenemos esta carrera de sprint, la cual se, se hace una carrera de corta duración, unas 20 vueltas aproximadamente, depende la, la longitud del circuito, y a partir de ese resultado se define la parrilla de salida para la carrera del domingo, que eso sí que no ha tenido ninguna modificación. En 2021, primer año en que se ha puesto en marcha este formato, se hizo en tres grandes premios, en Silverstone, en Monza y en Interlagos. Las dos primeras carreras no, tuvo, no fueron carreras de sprint muy entretenidas, no hubo muchos adelantamientos ni cambios de posiciones. Realmente, eh, tanto en Silverstone como en Monza pasaron pocas cosas en esa, en esa carrera del sábado por la tarde pero en Brasil, en cambio, sí que tuvimos eh, mucho entretenimiento, muchos cambios de posición, bastantes luchas y una parrilla de salida que cambió mucho de la parrilla de salida original que teníamos para esa carrera ese, al sprint. Las victorias se las llevaron Max Verstappen en Silverstone y y Bottas en Bonza y Interlagos y realmente sucedieron así eh, hechos más eh, destacados en Silverstone con ese trompo de Pérez que le perjudicó completamente para la parrilla de salida del domingo cayendo al fondo de la parrilla y también en Brasil con esa descalificación de Lewis Hamilton que tuvo que salir último pero en la carrera sprint pudiendo remontar hasta la quinta posición en esa carrera, en esa carrera de corta duración y pudiendo salir más adelante para la carrera. Realmente modificando un poco los resultados que podrían haber tenido estos pilotos, en estos casos particulares, con una clasificación convencional como la que teníamos en los últimos años, pero realmente ofreciendo un plus de espectáculo, de entretenimiento para los aficionados, a quien, según mismas palabras del CEO de la Fórmula 1, Stefano Domenicali es para buscar el entretenimiento de los aficionados y crear un poco eh, más expectativa dentro de la Fórmula 1, incluso como Ross Brown eh, definió hace poco, en unas declaraciones suyas, eh, se trata de un aperitivo para el plato principal, que es la, la carrera, ¿no? no obstante, eh, este formato, pues había adelantado la prensa inglesa, Autosport, concretamente en diciembre, que iban a hacerse seis carreras sprint a lo largo de 2022, el doble que en 2021, algo que eh, en los últimos días hemos visto que podría no ser así. Y es que un reportaje de Automotor de sport, una publicación alemana, eh, explicó y reportó una pequeña guerra entre los equipos de la parrilla debido al techo presupuestario, otro de los temas polémicos que están, se están generando en estos últimos meses. Entonces, según define esta publicación alemana, tenemos una guerra entre los tres equipos más grandes de la, de la parrilla, Ferrari, Red Bull y Mercedes, que quieren defender un... que se aumente el techo presupuestario en 2,6 millones de dólares por si en estas carreras eh, al sprint eh, sus, sus coches sufren algún tipo de daño, o sea, una rotura mecánica o algún tipo de accidente. Eh, realmente es un argumento que se pues, eh, usan a favor para intentar conseguir algo más de, de dinero y un poco más de alivio para poder eh, preparar sus coches a lo largo de la temporada e invertir en, en el equipo, pero que realmente el resto de los siete equipos de la parrilla se han mostrado totalmente en contra. Y es que ven esta, este, este argumento como una, una forma de poder ganar más dinero y tener, o sea, ganar más dinero, poder invertir más dinero en el coche y así poder mantener esa competitividad más alta en comparación a los equipos más pequeños. De hecho, pues quien tiene más dinero normalmente suele tener un mejor coche. Y así, pues, el, el plan de igualar la parrilla, las fuerzas de la parrilla que tiene la Fórmula 1 en los últimos años, minimizar un poco esos daños en el caso de los equipos grandes. El mismo, el mismo Zak Brown, el CEO de McLaren, ya salió al paso recientemente diciendo que lo veía absurdo, lo veía ridículo. este, este pedido de aumento del techo presupuestario porque realmente no, no, no, no, no, podían, no podían permitir que los equipos grandes aprovecharan de estos detallitos de las carreras de sprint para poder tener más poder invertir más dinero para desarrollar sus coches realmente pues es un poco confuso las carreras de sprint han funcionado no han funcionado desde un punto de vista de entretenimiento eh, han entretenido más, han sido más divertidas y realmente eh, ofrecen un mayor espectáculo a, a los espectadores, a los aficionados que vemos la Fórmula 1. Pero realmente no, no sabría yo personalmente decir si a, este es el precio a pagar para tener más espectáculo y los equipos al fin y al cabo ya van con el agua hasta el cuello con todas las carreras que se están sumando al calendario de la Fórmula 1. La Fórmula 1 está mirando qué hacer. Por ahora los últimos rumores que están surgiendo es que van a, van a mantener las tres carreras sprint para esta temporada, aún sin saber qué ubicación sería. Realmente el Liberty Media no parece apoyar este aumento del presupuesto que piden los equipos grandes y esto se resolverá seguramente en una reunión que tendrán Liberty Media, la FIA y los representantes de los 10 equipos de Fórmula 1 el próximo 14 de febrero. Ahí realmente podremos saber qué ocurrirá con las carreras sprint porque, por ejemplo, como Brown dijo, podría no haber carreras sprint esta temporada 2022 debido a esta confusión y esta polémica que se están, están teniendo los equipos de, de Fórmula 1. En su momento la Fórmula 1 parece que propuso una cifra de 500.000 dólares por carrera sprint, con un máximo de 5 eventos extra, y 150.000 dólares por evento adicional que añadirán al calendario. Eh, realmente es una lucha un poco que ya viene siendo habitual en la Fórmula 1, los grandes contra los pequeños, y que realmente para el espectador y el entretenimiento lo que queremos realmente es que se igualen las fuerzas y que si ponen un techo presupuestario se cumpla al 100% y no haya estos vacíos legales como las carreras de sprint para que puedan los equipos más grandes beneficiarse.